belleza de lo simple para este juego voy a utilizar únicamente una tabla voy a utilizar un índice esta tabla va a tener una característica y es que prácticamente todos los empleados es una tabla de empleados prácticamente todos los empleados pertenecerán al departamento 10 o al departamento 20 muy pocos, únicamente 6 6 pertenecerán al departamento 30 ¿cuál es la idea en, en este juego de magia? y es que Oracle si hay eh, 90.000 personas en el departamento 10 78.000 personas en el departamento 20 y únicamente 6 en el departamento 30 Oracle debería utilizar el índice únicamente cuando se está buscando por el departamento 30 o cuando se está buscando por un departamento que no existe el 40 o el departamento 100 porque de lo contrario, si va a recuperar eh, más del 50% de las filas o va a recuperar un volumen muy grande, es mucho más conveniente que esta tabla se recupere eh, mediante un full scan. ¿De acuerdo? Únicamente para devolver seis filas o para devolver... Eh, empleados del departamento 40, donde el departamento no existe, entonces debería utilizar el índice y hacer un index Scan Comencemos Una vez me llamaron a dar una formación en una empresa donde había un DBA de estos eh, tipos eh, poco amables, de estos que eh, callan lo que saben y fingen saber lo que desconocen, esas personas que no sabe uno cómo, cómo fiarse de ellos. ¿no? Un tipo odioso que trataba mal a la gente y que bueno, echaba la culpa de que Oracle no funcionaba correctamente, de que Oracle no utilizaba los índices. Y me encargaron una formación para explicarles un poco cómo funcionaba el optimizador. Yo decidí la belleza de lo simple, Utilizar un ejemplo muy sencillo, vamos a crear una tabla en base a esta tabla de empleados, creamos esta tabla empleados 2, utilizando la, la, base de, la tabla de empleados de, de HR, de ejemplo vamos a quedarnos únicamente con tres departamentos, con el 50, el 80 y el 30, ¿vale? Y vamos a multiplicar estas filas de forma que ahora tengamos 173.000 empleados sobre el departamento 50 y 20 y ahora vamos a renombrarlos, ¿vale? Los del 50 los haremos en el 10, los del 80 al 20 y los del 30 los dejaremos igual. De esta forma, Si nosotros consultamos los, los empleados que hay por cada departamento, veremos que el departamento 10 tiene 99.000 personas, el 20 74.000 y el 30 únicamente 6. Como os contaba en el ejemplo, si nosotros filtramos los empleados por departamento, Oracle debería utilizar el departamento, para el departamento 10 hacer un full scan, para el departamento 20 hacer un full scan, pero para el departamento 30 debería ir por índice yo creé esta pequeña tabla a la cual creé un índice llamado idxm2 department ¿vale? un índice sobre la columna department id y analice las estadísticas para que Oracle supiera no solamente que la tabla m2 tiene índices, sino que eh, analizase la tabla en cascada los índices que tuviera y que crease histogramas por aquellas columnas indexadas para conocer la distribución de esos valores para que Oracle pudiera tomar estas decisiones de ir full scan o index range scan según lo necesitasen. Empecé así mi ejemplo y empecé la clase diciendo Oracle es capaz que cada vez que nosotros consultamos la tabla, consultamos los empleados del departamento 10, he utilizado el autotrace, trace only, para que no muestre las filas, pero sí muestre el plan de ejecución. Cuando nosotros lo consultamos por el departamento 10, Oracle va a acceder full. Si nosotros hacemos lo mismo y consultamos el departamento 20, Oracle hará un acceso full. Sin embargo, cuando nosotros consultemos por el departamento 30, Oracle aquí debería darse cuenta de que no son 98.000 filas las que vendrán ni 74.000, son únicamente 6. Y entonces Oracle en este punto debería resolver el plan de ejecución a través del índice únicamente 5 filas, 6 filas es la estimación que tiene y de la misma forma si yo busco un departamento que no existe o donde no hay ningún empleado Oracle debería utilizar ese índice para descartar que haya ninguna fila y volver a resolver el plan de ejecución óptimo accediendo vía range scan al índice cuando yo dije eso Automáticamente este DBA me gritó y me dijo me dijo, es mentira, usted está haciendo trampa, esto Oracle no funciona así Acabo de ejecutarlo y no es verdad Y me sorprendí, le dije, bueno, pues ejecútelo usted. ¿Qué es usted, que qué es lo que ha hecho Y dijo, mira ¿qué es lo que he hecho yo lo que he hecho ha sido utilizar bind variables porque aquí todo lo programamos con variables. ¿Qué pasa si yo defino esa bind variable? Le doy el valor de 10. Y ahora lanzo el SQL pero consultando la variable, no el valor literal. ¿Qué valor obtendré aquí? Fíjese, un full scan. Ahí correcto. Hasta aquí. Todo es correcto. Y si consulto el departamento 20, y vuelvo a ejecutar el mismo full scan. Pero fíjese, yo ahora consulto el departamento 30, y mire lo que me hace. Otra vez, full scan. Oracle no está utilizando mi índice. Y no solo eso. Yo le digo un departamento que no existe, como por ejemplo el 40, y cuando vuelvo a lanzar la ejecución de asterisco from me, me dice que vuelve a hacer un Table Accessful y no utiliza mi índice. En ese momento yo le dije, bueno, quizá usted es que no conoce bien la teoría de Oracle, cuando usted está utilizando el autotrace y está sacando el plan de ejecución, lo que está haciendo es visualizar el explain plan. Y el explain plan no se maneja bien con las main variables porque, o cuando Oracle hace el plan de ejecución, no sabe el valor de la variable. Por lo que, fíjese, vamos a dar un ejemplo, quitemos este autotrace y vamos a darle el valor 30 para ver cómo Oracle se comporta. Si nosotros buscamos estos, estos eh, empleados que pertenecen al departamento 30. Fíjese, explain plan, explicado. Visualizamos el plan de ejecución, full scan, pero no es la verdad. En realidad Donacle no ha ejecutado eso mediante un full scan. Si nosotros hacemos la ejecución de esta select, la misma ejecución que hemos hecho aquí, del plan de ejecución, tenemos estos seis empleados. Si nosotros hacemos esto de mostrar el plan del de último cursor ejecutado, nosotros podemos ver que efectivamente no ha ido full scan, sino que ha recorrido el índice tal como debiera haber hecho. Por lo que usted está diciendo que Oracle no usa el índice, pero efectivamente sí lo está utilizando y Oracle sí funciona bien. Proseguí mi explicación y de pronto este personaje volvió a irrumpir en la clase y dijo ¿Usted está mintiendo? ¿Usted me está mintiendo? ¿Usted me dice que si yo tomo esta consulta del cursor, por la misma ejecución que acabo de hacer, la misma ejecución que yo he hecho, que yo he visto Full Scan, usted me dice que si yo ejecuto esto y visualizo efectivamente Todas esas 99.000 filas. Oracle va a hacer un full scan. Veamos. Oracle hace un full scan. Correcto. Vamos a visualizar el departamento 20. Debería ser también full scan. ¿Cierto? Veamos esa ejecución. Full scan. ¡Ja! Pero fíjese, yo ahora visualizo el departamento, los empleados del departamento 30. Esto debería ser un index range scan. Y oracle, le voy a demostrar otra vez que el último cursor ejecutado, que esta query que tenemos aquí, ha ido full, no ha usado el índice. Y si yo repito lo mismo y voy por el por el, eh, los empleados del departamento 40, pongo la variable a 40 y vuelvo a lanzar este mismo select, que no me debe volver a filas, y vuelvo a mirar cuál es el plan de ejecución. No me ha devuelto ninguna fila, pero Oracle ha vuelto a hacer un full scan, funcionando como no debería funcionando mal y lo que usted está explicando se equivoca y usted miente. Bueno, yo en este punto mmm, quise jugar un poco con, con esta persona y le dije yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que si usted consulta el departamento 30 y usted ve que visualiza únicamente seis filas, si usted trata a Oracle de una forma ruda, y le dice que debe usar el índice, debe usar el índice, muy probablemente le haga caso y use el índice. No solo eso, yo le he dicho que si usted busca por el departamento 40, y usted fuerza a Oracle que use el índice, y usted está muy enfadado porque Oracle debería utilizar el índice. Si usted vuelve a consultar cuál es el último plan ejecutado, seguramente habrá hecho una consulta por índice. Pero Oracle, usted le debe tratar bien. Porque si no, le pasa lo siguiente. Usted consultará el departamento 10. Y cuando usted visualice las 99.000 filas... Oracle le habrá hecho caso a usted, y habrá recorrido un acceso por índice, cuando no debía. Y no solo eso, sino que si usted busca el departamento 20, que también son 70.000 filas y no debería ir por índice, Oracle, por su cabezonería. ¿Va a volver a utilizar el índice que usted no quiere que use? No solo eso, si usted vuelve a insistir y le dice, por favor, el 20, no utilices el índice, ahora que es muy probable, que siga utilizando el índice. Por lo que mi consejo, como persona, como técnico es que trate bien a la base de datos y trate bien a su gente porque esto mismo que acaba de suceder es un juego es una ilusión, no es verdad Oracle no funciona así dígale usted por favor dame los empleados que trabajan en el departamento 20 Oracle los mostrará y cuando vaya usted a consultar, el cursor verá que ha hecho full scan. Y lo mismo para el departamento 10. Dígale usted con educación. Trate bien a su gente, trate bien a su equipo. Cuando usted vaya a buscar los empleados del departamento 10, si usted es una persona amable, cuando visualice el cursor verá que ha hecho un full scan. Y si sospecha que si ahora consulta el departamento 30, hará un full scan que sepa que Oracle le va a tratar bien. Cuando busque seis filas únicamente de una tabla, lo hará con un index range scan. Y si usted busca un departamento que no existe, como el 40, no se preocupe, que Oracle hará un INDEX RANGE SCAN. Espero que os haya gustado. <risa> Espero que os haya gustado el truco, el juego, el engaño. Eh, os invito a que, a que entréis en el grupo de Discord. Espero que os haya gustado de verdad. Muchísimas gracias.